El abominable hombre de las nieves es un simio gigantesco de pelo blanco y de 3 metros y medio que habita en las montañas del Tíbet, y desde hace milenios que existen historias reales de personas en donde encuentran cómo estas durante sus exploraciones fueron perseguidas por el enorme animal, de hecho existe la leyenda de un monje budista llamado Marel Tao, que dejó escrito en pergaminos, que hace 3000 años el Tíbet era un lugar oculto y desconocido por gran parte de muchos humanos, por lo que ahí vivían cerca de 7000 yetis. En esos pergaminos se cuenta como un día una tribu de yetis rompió la puerta del monasterio accediendo a ella para buscar comida. Por otra parte, en 1998, un grupo de turistas que filmaban un documental fueron agredidos por el Yeti cuando iban en su auto. Este los persiguió y les lanzó piedras, haciendo que el auto se estrellara. Sobrevivieron y supuestamente grabaron al ser en video, el cual se dice que está escondido en alguna parte de internet. Además, en el año 2019, el ejército de la India encontró unas huellas gigantes que podrían pertenecer al Yeti. Estas huellas medían aproximadamente 38 centímetros y se encontraron en las cercanías del monte Makaulu, cerca de Nepal. Además, en Rusia, un grupo de personas captaron imágenes de una criatura similar al Yeti caminando entre la nieve.